muy bien aquí estamos de regreso para seguirles presentando la segunda parte en este su programa así somos conversando conociendo la vida la música lo que hace carlos pardo en esta parte carlitos vamos a escuchar de su propia voz aquí a está carlitos con su guitarra su compañera aunque también sabemos que usted toca el piano no y bueno hay algunas canciones que, que son covers pero también algunas inéditas que son un día de propiedad que algunas están en, en proceso de producción nos comenta hay otra u otras que ya están listas y me parece que hay una muy movida para esta temporada, inclusive de fin de año. Carlitos, háblenos respecto al, al repertorio de música que usted tiene justamente para eh, llevarles al público, a su público, cuando lo solicitan. Con mucho gusto, la. La variación de, de géneros que yo, por suelo ejecutar, me gusta combinar el, el programita el, de acuerdo al tiempo, uh, combino con... Empiezo con haciendo música nuestra, me gusta y valoro bastante la música ecuatoriana, nuestros autores, compositores, cantantes que, que tiene nuestro país, me siento orgulloso de ellos, porque aman, aman su país y las letras vienen de, de ahí mismo, la inspiración viene de de nuestros paisajes, nuestras mujeres, mujeres hermosas, que en nuestro país, en nuestro cantón. De ahí el, el, el artista se inspira. Eh, suelo combinar con un bolerito, un pasillito, un vals, una balada, eh, una bailable, una cumbia. Porque incluso hasta merengues por allí, me, me gusta hacer de todo o sea, combinarle bonito el evento para que la, la gente que asiste a, a esta fiesta, a este baile uh -huh. a esta celebración se sienta cómodo uh -huh. porque conocemos todos que a un evento, a una fiesta no van gente solamente de una cierta edad uh -huh. asisten desde jóvenes hasta, hasta adultos eh, a gente incluso hasta abuelitos, como le decimos nosotros a nuestros viejitos ya eh, y ellos nos piden música antigua nos dicen ellos dicen todo que se dice una, un danzante, una tonada, nos dicen así. Entonces, debemos eh, estar preparados para todo. Y, y les hacemos todo para toda edad. Me gusta hacer un temita para que todos la pasemos bonito. Eh, los jóvenes también una baladita. Sí, hay, hay diversos gustos que tenemos nosotros. Usted sabe que la persona... Eh, tenemos gustos, incluso hasta la forma de vestir, incluso la, a, para una esposa, para una chica, también tenemos gustos como todo ser humano. Y en la música pues no puede ser la, la diferencia. Entonces yo combino así y ahora también me he dedicado a escribir un, un poco, digámoslo así. Tengo algunas letras por allí y que estoy preparándolas, unas ya las he grabado. También tengo en mente hacer, hacer ese año que viene, si el Señor así lo permite, pues creo que... Y, ya irá saliendo todo, ya iré dándoles a conocer lo que voy haciendo. Uh -huh. ¿Y? Pero podemos ahora en este programa eh, escuchar ya, una, aunque sea una partecita, un pedacito de alguna de las canciones que usted ya ha escrito, que son de, de propiedad, eh, para bueno darles a, al público que está pendiente del programa, para que se deleiten eh, de lo que está haciendo Carlos en este tiempo. ¿Cuál podríamos eh, entonar ahora? ¿Mm? Hagámosle un poquito de, de una balada que me gusta bastante. Eh, casi también soy seguidor, escucho bastante, la, me gusta la letra, el estilo de, de ese artista mexicano como es Marco Antonio Solís. Admiro bastante, un buen ícono un buen de la música popular, también música ranchera, música de, música de México. Me he inspirado por allí y he escrito por aquí esa canción. Es una balada que, que espero en ese en ese 2020 poderla, poderles ofrecer a, a mi gente Vamos entonces El amor Nunca pasó por mi casa Se ha ido Tras de aquella Y me ha dejado esta triste soledad se ha ido, se ha ido tras de aquella y me ha dejado en esta triste soledad. Ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Ya no soporto más este quebranto que me entristece cada día más y más. Ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ya no soporto más este llanto que me consume cada día más y más. Hay amor. ¿Por qué me dueles tanto? Ya no soporto más, ya no soporto más este llanto. Que me consume cada día más y más. Hay amor. ¿Por qué me duele? es tanto ya no soporto más este quebranto que me consume cada día más y más Qué bonita canción ¿no? esta ocasión es del señor solís no, es, es una letra mía, es inspiración mía. O más bien, más bien el, el, el, como que el, el, el sonido, la voz o el estilo, un poquito le escuché al, al estilo Solís. Usted tiene tal vez alguna, uno siempre tiene una inspiración de alguien en este caso, algún artista, algún músico, alguno que usted lo tenga como ícono, como referente quizá en, en esta parte musical. Bueno, hablando románticamente, el señor Marco Antonio Solís, eh, me gusta bastante la forma de hacer música de él, cómo llega, cómo se desenvuelve, cómo le canta a la mujer... Eh. De, de él canta de todo lo que le ha sucedido en la vida Quizás son experiencias Como todo, todo ser humano, todo músico uh -huh. Uno plasma en, en notas musicales En sus letras lo, Experiencias pasadas Entonces esta canción como que tiene un poquito así parecido a Marco Antonio sí, Solís sí, Y el estilo bien, sí. <ríe> sí, la melodía por se ahí llama la eh, Se llama Hay Amor Hay Amor, este sí. es tema inédito De Carlos Sí, sí, habla un poquito como de, de de una decepción amorosa, como que la, la novia lo dejó, se fue, y quedó el, el hombre destrozado, el corazón quedó muy dolido. Entonces es ahí que viene esta canción que habla, habla de este desamor. Yeah. Ay, amor, la canción que esperamos que este próximo año ya, ya podamos escucharla claro, en los medios de comunicación todas las radios que se ponga a disposición porque seguramente va a gustar a mucha gente yo creo, a lo personal me gustó muchísimo lo que Leo también entonces, y bueno, de todo el público esta es una de las canciones que creo pegará muy fuerte pero hay otras también, ¿no? que, que están ahí en proceso que se están cocinando eh, ¿Cuál sería otra, Carlitos? Bueno, también quiero hacer un pasillito. Quiero también grabar algo de rockola, así Me gusta bastante la rocola también. Eh, combino así la, mi manera de hacer música. Tengo un pasillito también que, que Dios mediante, si Él me lo permite, pues podamos estar haciéndole ya ese trabajo ya profesionalmente con, con todo lo necesario, instrumentos, diferentes arreglos que le haremos. Es un pasillito que también lo, lo he escrito. Una partecita hagámoslo esta mañana para... Tengo que olvidarte Te has marchado muy lejos de mi lado Y me has dejado muy triste y adolorido Te olvidaré y te echaré al viento del olvido para que así no vuelva a recordarte Te olvidaré y te echaré al viento del olvido Para que así ya no pueda recordarte resiste a olvidarte y te trae a mi mente para que el corazón se resiste a olvidarte y te trae a mi mente para que ya no quiero Seguirte recordando Te olvidaré y te echaré Al viento del olvido Para que así ya no pueda recordarte Te olvidaré y te echaré Al viento del olvido que así ya no pueda recordar este... Muy bien, realmente nos eh, quedamos emocionados con esta canción, quisiéramos pedirle más canciones, pero obviamente estamos en, en televisión y el tiempo es muy reducido. Algo que me llama la atención también, el, la parte musical para Dios. Me imagino que también usted tiene un repertorio eh, a escoger porque eh, a lo mejor una misa es distinta a la otra, mm, me refiero a, al repertorio musical, entonces eh, de ahí una canción que a Carlos como que le, le llame, le motiva, le da más alegría o gusto de cantarla, una canción que, que le diga algo especial y que eh, por lo general le dé ese deseo de cantarla, de entonarla, ¿cuál sería? y de ver y hacemos también aquí, de, de una vez aprovechando la guitarra <risa> claro con para mi Dios para mi Salvador para eh, el dueño de todas las cosas maravillosas me motiva bastante me gusta esta canción ya que él es el amigo que nunca nos falla quiero cantar una linda canción para que él que mi vida cambió quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús, él es Dios, él es Rey, es amor y verdad, solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él. Le encontré la felicidad Solo en Jesús encontramos la felicidad La verdadera felicidad En eso estamos completamente de acuerdo, Carlos y bueno, y él es quien nos regala justamente esto lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos haciendo este canal, este medio de comunicación Leonardo, el equipo de producción bueno, todo esto es parte de, de lo que Dios permite y quiere para el bien de, de todos no lo que estamos conociendo de, de Carlos sus experiencias el trabajo que, que le ha tocado realizar para estar donde se encuentra bueno, todo eso es parte del, del proyecto de Dios y a él debemos todo eh, Carlitos, eh, casi en la parte final hay un eh, proyecto importante también. Carlos eh, está formando, o me parece que ya, ya estamos, ya en un buen avance de un proyecto eh, musical en un conjunto. Eh, cuéntenos brevemente cómo está esto, de qué se trata, tiene un nombre, cuál es eh, en sí el objetivo de, de este de grupo musical que están formando. Sí, estamos trabajando ahora en, en un proyecto que de hace años también lo tuve. Mi deseo era hacer música. Siempre me ha gustado ejecutar la música, ejecutar un instrumento. Poco soy amante de, la, de hacer con pista, pero a veces cuando la gente lo pide así, le gusta, o quizá a veces por, el, por el, lo económico, dicen vamos con pista nomás. Entonces uno estamos para servirlos allí de esa manera. Eh, ahora, del, en cuanto al proyecto musical, estamos eh, trabajando... Eh, con unos compañeros unos amigos incluso mi hijo mi esposa también estamos ahí incluyendo este, este proyecto sacándolo adelante estamos en un avance ya de un 50% estamos ya tenemos los temas ya estamos eh, trabajando readecuándolos cada cual haciendo su parte eh, tengo el honor de poder hacer lo que es guitarra La guitarra eléctrica, toda esa parte le, le hago yo y, y también la voz Coros, todo eso estamos poniendo al día Sí, este... Más o menos nos hemos cogido El... el digamos el, el estilo me gusta bastante de la música romántica, música clásica, que es la buena, la que tiene poema, tiene poesía, habla bastante sin herir a, a las demás personas. Me gusta hacer música sana, sana. Eh, a la mujer, a la, la mujer eh, siempre en la música me gusta ponerla lo más alto como, como es, como debe estar ella. Es la belleza de que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, nuestra compañera. Eh, entonces, en la música, pues, eh, ensalzar eso y, y hacerla crecer a ella, ponerla en en su sitial merecido y, La música romántica eh, El estilo casi va por allí Como de búfalos así otros grupos más que vemos Que, que hacen bien Me siento orgulloso de los artistas que tenemos aquí Buenas agrupaciones Le les hablo de Zairo Grupos también aquí de la provincia de Loja Muchos buenos, buenos artistas que hay Estamos trabajando allí Yo creo que de aquí a un dos meses, ya estaremos listos como para servir a uh -huh. a la gente que desee nuestros servicios y también de eso también ya estaré dirigiéndome a, a contarles a contarle a mi sí, gente pues. en las diferentes medios de comunicación y ustedes no pueden ser la excepción Así es, Carlitos. Eh, ¿Cuántos son los integrantes que actualmente tiene el, el grupo? Eh, estamos trabajando cinco personas Ya, yeah. sí. Sí. me decía su esposa, sí. ella también está, canta sus hijos, obviamente deben estar siguiendo los pasos de, Sí, sí Claro, sí Tengo ese orgullo grande eh, Mi hijo... Un joven de 16 años, él, él está haciendo lo que es cuestión, pianos, todo, todo tiene que ver con el piano. Eh, mi esposa está en los coros, unas, unas partes que toca hacer solos también, estamos trabajando allí. No somos profesionales, nos gusta bastante la música, no soy un artista famoso, soy, eh, soy una persona que le gusta hacer música y con toda la humildad me gusta hacerlo y no me siento más que nadie, ni tampoco menos que nadie. Creo que todas las personas somos capaces y... Y si nos proponemos podemos lograr nuestro sueño y ojalá Dios nos, nos preste la vida. En este próximo año se vienen nuevas sorpresas que ya, ya estaré dándoles a conocer. Por supuesto, Carlos viene de una familia de músicos y sigue, sigue también con una familia de músicos Me imagino cómo será en, bueno, en casa, en los ensayos eh, Siempre están cantando, eh, bueno, alzando, bajando la voz eh, Y bueno, cosas ¿no? Que es propias de un músico Y eso es bonito, ¿no? De tener esa unidad, eh, primeramente en la familia De que todos puedan eh, comulgar con ese mismo propósito Y así avanzar, pues no en este caso Sí, es, es bonito esto eh, Lo que también es un poco molestoso, digamos Así hablemos del, del otro lado ya para cuando donde hay vecinos cuando no se tiene un espacio adecuado para para los ensayos sabemos que siempre se hace ruido eh, los vecinos por primera vez están gustosos de poder oír están haciendo música y pero ya una canción siempre hay que repasar la que sido las veces necesarias claro. una equivocación en una cierta parte hay que volver al inicio corregir eso se corta y se avanza nuevamente se repite y se repite la misma canción Y, la, y los vecinos cuando, cuando no saben de esto Pues les molesta mm -hmm. Y es un poco para nosotros molestoso eso vergonzoso también Estar en los días de ensayo Estar con esto Pero no queda otra alternativa Que seguir, seguir luchando en esto y, y ya cuando esté el producto listo Pues las cosas van a ser diferentes ya a la claro. gente ya le gusta y y así es en este en este que es el musical luego ya les regala un, un, un sereno una serenata pues de cortesía no los vecinos para por el por, el, el, el, el, por bueno, la, paciencia, la paciencia claro sí uh -huh. eh, carritos hay una canción que ya me parece que ya está en los medios no es una canción movida que es una es una canción inédita también que tiene un nombre muy interesante eh, cuéntenos esta canción y también quisiéramos escucharla me parece que ese es el, el cuerpo lo sabe no es Está bien. Cuéntanos respecto a esta, a esta canción. ¿Cómo salió y el nombre y todo esto? El cuerpo lo sabe. Una canción también que me, me he cogido esa partecita. De, es de una frase que, que la decimos todas las personas. Ya en redes sociales, ya por ahí nos encontramos entre amigos. Decimos, hoy es viernes dice, y el cuerpo lo sabe. Y yo me he esa partecita para ponerla en el coro, como para motivar a la gente, como para que se identifique un poco con esa canción. Eh, la, la, el género que le he puesto es bailable, es una cumbia, me gusta bastante la cumbia también, una fiesta, suena una cumbia. Creo que la mayoría de personas nos, nos invita a bailar cuando escucha ya lo que es percusión, bajo, vienen las voces. Entonces yo le he puesto eh, el ritmo de cumbia. El cuerpo lo sabe y la historia en sí habla de, de que un caballero invita a una, a una dama, a una niña, a una chica hermosa allí, como es normal, uno se levanta, la invita a bailar y así de eso habla la canción y luego ya le dice y en la, en la parte central de la canción también nos habla de, de no acomplejarnos, no, no quedarnos con las tristezas, que ya que... Hoy en día, con lo que llamamos el estrés, las preocupaciones, la vida tan agitada que llevamos, muchas personas llegamos a deprimirnos. Claro. Decimos, no, ya no puedo más, esto y así, y nos vamos por lo negativo, incluso nos llevas a pensar mal, hasta, hasta, hasta sí, sí. quitarse la vida, así, la juventud. Entonces, yo, yo en mis letras, y en esta ocasión especial, los motivo a, a que no, no es así, la vida no es así, que la vida se hizo para gozar, para vivir, para disfrutarla, para compartirla. Y aún, en el sentido de la un. Sí, sí, y en esta época pues, que estamos ya a las puertas de la Navidad mismo, pues compartir, eh, compartir cariño, un, un saludo también, un buenos días con cariño, un desprenderse de, algún, de alguna cosa que uno se tenga, ser feliz con la familia, con, con todos los que nos rodean, poder, poder ser eh, o alegrar el día a alguien, es, es el mejor regalo para, para una persona en esa Navidad, es mi deseo grande para todos que que en esa Navidad lo disfrutemos de esta manera, sanamente, no excediéndonos también. Y esa canción en sí puede ser que, que la gente, también los invito a que, a que esta canción la bailemos la disfrutemos en estas fiestas que se nos vienen, y de eso habla la, la canción, la, ya está grabada, ya está sonando en los medios de comunicación, he tenido ya me han brindado la oportunidad, gracias a ellos que mm. me han abierto las puertas eh, ya está eh, ya la tienen en la, en la biblioteca la, la grande biblioteca musical que ellos cuentan pues en el sistema ya está a disposición de todos, la pueden pedir eh, y así me darían una manito para a seguir avanzando en, en la música en lo que más me gusta el tema, el título de la canción es el cuerpo lo sabe, autor, eh, compositor intérprete, Carlos Pardo y esta vez también vamos a compartirlo aquí con ustedes en Así Somos bueno, vamos a hacerle un poquito de, la, de esa canción y vamos a hacerle con una guitarrita aquí al estilo acústico nomás nena te invito a bailar Nena te invito a gozar, nena te invito a bailar, nena te invito a gozar está mi rica cumbia, cumbia buena pa' bailar está mi rica cumbia, mi negra, cumbia buena pa' gozar La fiesta ya está encendida, vamos todos a bailar La fiesta ya está encendida, vamos todos a bailar Echa las penas pa' buena que la vida no está hecha pa' llorar Echa las penas para afuera que la vida está hecha para gozar. Ha llegado el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe. Ha llegado el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe. Agarra a tu pareja y caramba y vamos a bailar. Agarra a tu pareja y mi negra. Vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar. Oh, ¡Qué bien, qué buen ritmo que tiene! esta canción, eh, bueno aquí en acústico, pero la canción original ya con todos sus instrumentos en el ritmo de cumbia nos decía Carlitos y bueno ya está a disposición y seguramente muchos la van a bailar en esta temporada de fin de año Carlitos, realmente nos quedamos muy contentos de poder conocer eh, eh, conocido eh, algo ¿no? de, de, de tu vida de tu trabajo eh, de lo que eres como músico pero sobre todo como ser humano eso es importantísimo y si algo deseas regalarles en esta época navideña aquí nos, nos están viendo a través de este canal ¿Qué les puedes dejar en eh, eh, un mensaje así especial? el mensaje que les puedo dar a, toda la, a todas las personas A la humanidad entera Que en esta Navidad Que... Apartémonos un poco de las cosas materiales, ya que el mundo está muy adentrado en esto, por donde vamos, encontramos publicidades, invitando, invitándonos al consumo, nos, nos ha convertido en un mundo consumista, eh, hacemos la televisión o una radio, todo nos habla del, del comercio, del consumo, dice regale esto, un artefacto, uh, algo material. Y yo pienso que la Navidad es, es diferente. Claro que es parte fundamental también las cosas materiales, pero... Eh, lo principal que debe ser es que en esta Navidad, aparte del pesebre que ya hemos, hemos creado, hemos adornado nuestra casa, hemos puesto lucecitas, aparte de eso, el eje principal es prepararle ese pesebre en el corazón nosotros, en el corazón de la persona, para que venga Jesús y, y, y naciera allí. preparémosle ese pesebre, no le cerremos las puertas y y las cosas van a ser diferentes. Hagamos esta Navidad algo diferente, compartamos con alegría, con la mamá, un abrazo, aunque sea un caramelito que compartamos, hagámoslo con cariño, desprendiéndonos de eso, y sobre todo el respeto, el respeto hacia los demás, papás con hijos, hijos con papás, valoremos lo que tenemos a nuestros padres, no sabemos si el próximo año nuevamente tendremos la misma oportunidad de hacerlo, y esta Navidad que sea eso, paz, alegría, no esperemos tener cosas grandes para, para decir, ahora vamos hacer a celebrar navidades no no es así eh, en las cosas pequeñas así sea un qué sé yo una botellita de agua una colita que tengamos esa noche para celebrar con nuestra familia hagámoslo y ese abrazo que sea sincero de, de corazón y personalmente pues ese es el deseo que yo les dejo y los invito a, a que vivamos esta época, una época muy hermosa del año, la Navidad, la Natividad de Nuestro Señor. Ese y Un feliz año también, ya que la próxima semana ya se nos termina este 2019. Ha pasado muy deprisa, pero, y si nos quedamos ahí nosotros un poco lentos, digamos, en el caminar, nos vamos quedando rezagados. O sea, lo hacemos de esa manera y que nuestros proyectos y el proyecto de todos ustedes eh, se vayan cristalizando. El deseo sincero de este amigo servidor vuestro, Carlos Pardo, eh, multifacético y cantante, apasionado por la música y apasionado por la vida. Así es, Carlos. Y si alguien quiere conocerte un poco más, quiere a lo mejor contratarte, ¿cómo te puede ubicar? ¿Algún contacto tal vez? Al celular... Eh, por el momento estamos trabajando celular con el celular nomás 0985 36 80 20. Eh, al Facebook también pueden pueden localizarme allí pueden encontrar ahí lo que lo que tengo por ahí estamos trabajando también en, en unas páginas para, para promocionar para subir las cosas que hacemos cosas novedosas así en cuanto a, al trabajo que hay que hacer musical muy bien, muchísimas gracias Carlitos, te agradecemos mucho por eh, habernos recibido también en tu casita, en este ambiente con bastante naturaleza y también con el, el nacimiento, el pesebre que está ahí listo para la espera de Jesús. De nuestra parte, muchas gracias Carlitos. Eh, a ustedes amigos, realmente nos alegra mucho poder eh, llegar donde ustedes se encuentren a través de esta ventana, de este canal virtual, en el programa Así Somos. Les agradecemos y los esperamos en el próximo programa.